Refuerzan con miembros del ejército dominicano la seguridad de la emergencia del Hospital Público San Vicente de Paul, aquí en San Francisco de Macorís, donde en reiteradas ocasiones se han producido varios incidentes con personas que visitan al Centro de Salud. Este año el Hospital San Vicente de Paul, dando respuesta a las necesidades que tienen el personal que labora en esta institución, también la ciudadanía como tal, eh, hemos...